10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, comenzamos. Políticamente Incorrectos es presentado por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 participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Estamos aquí, estamos muy, también muy impresionados con esa solicitud que hizo, que hizo el secretario de, de, de, de Asuntos Exteriores de, de Guyana, de pedirle a Google, a Twitter y a Facebook que borraran los mapas del Esequibo como parte de Venezuela. Pero bueno, ese es un tema al que vamos a entrar ahorita dentro de un par de minutos, mientras. Sigue llegando la gente porque todavía falta un minuto. Y vamos a comenzar a tiempo para poder respetar a los que a los que respetaron la puntualidad. Claro, tiene que ser puntual. Sí, señor. tenemos a, Muy buenas tardes. Buenas tardes, Johan Bendiciones para todos, doctor Franceschi. Gracias por estar aquí. Doctor Álvaro, gracias por el, por el apoyo siempre. Este, bueno, como bien lo mencionaba el doctor Álvaro, nuestro tema de hoy es que Guayana pide a Facebook y Twitter borrar los, en los mapas de Venezuela con el efectivo. Y bueno, lastimosamente el día de ayer ya no fue nada más a Facebook y Twitter, sino también a Google Maps. Eh, como siempre les digo, en este momento vamos a estar con el micrófono a modo radio porque tenemos varias preguntas para el doctor Franceschi. Este despedimos que por favor compartan el espacio mientras que el doctor álvaro este toma el testigo para empezar yo voy a hacer el tweet para que lo puedan compartir y, y puedan llegar más personas así que muchas gracias por estar aquí doctor álvaro okay. Eh, comencemos, ya estamos una y un minuto, eh, ok, don Alberto, en, el, en 1899 los Estados Unidos propuso un arbitraje, eh, eh, propuso la conformación de, de un arbitraje para eh, decidir eh, a, quién, a quién pertenecía el exequivo, de ahí sale el autor arbitral de París, que de acuerdo a lo que sostienen o hemos sostenido los venezolanos durante mucho tiempo, se conformó porque se violaron los términos del tratado del arbitraje de 1897. Entonces se despojó a Venezuela del 90% de ese territorio. Entonces, eh, en el lado arbitral de París, que luego estuvo, que, que, se, que se conforma por la eh, por, por, proposición de los Estados Unidos concluyeron que había que cederle efectivamente el territorio este, del oeste del río Esequibo a Gran Bretaña. Pues los venezolanos declaramos que no íbamos a acatar la decisión del arbitraje en 1962 y, y desde ahí en adelante pues hemos quedado en una suerte de limbo jurídico que no sabemos si el Esequibo es nuestro o no lo es. ¿Queremos saber que realmente debemos contar con el esequibo. ¿Tiene razón Guyana en solicitar que, que, que nos borren el esequibo del mapa? Ya. Pues mira, la pregunta pareciera sencilla, pero encierra toda una problemática de geopolítica, de historia de esa geopolítica. De relaciones internacionales, relaciones de fuerza en última instancia entre Estados y Naciones. Este, entonces, detrás de la aparente simplicidad de un tema de mapas, etcétera, y de eh, presencia o no en determinadas cartografías de las grandes eh, de redes de, de Internet, eh, como Google, etcétera, este. Bueno, están problemas muy vivos y muy candentes de la, de la política mundial, del, de los intereses imperiales en cada momento y, y de los intereses que es, les, les están subordinados por ser de países, digamos, bien débiles o dependientes o con escasa tradición de diplomacia activa. Y es el caso nuestro. Pues Venezuela ha sido siempre una especie de perdedora constitucionaria, eh, de perdedora permanente de, de su interés geopolítico, por cuanto su suerte ha sido determinada por los imperios eh, dominantes a escala mundial durante todo el siglo XIX, fue Inglaterra y ahora el siglo XX Estados Unidos. Y está bien que eh, podemos eventualmente apoyarnos en la fuerza de Estados Unidos para reclamar esos intereses pero eso es siempre y cuando convenga a los Estados Unidos pero eh, será inútil que creamos que podemos tener razón o que debamos reivindicar algo eh, si esto depende de un choque con intereses norteamericanos en realidad en este momento lo que más conviene a los Estados Unidos es dejar que eh, Guyana, eh, la República Cooperativa de, Guayana, de, de Guyana, de Guyana este, sea cada vez más libre de cualquier presión sobre su morfología, sobre su, su mapa, sobre su espacio geopolítico. A Estados Unidos le conviene, por los enormes intereses de sus eh, emporios petroleros de sus grandes compañías petroleras extractivas eh, eh, digamos contar con la costa eh, eh, y el mar territorial de Guyana y, y de Guyana es en particular la que pega más con, con el estado del Tamacuro, con nosotros eh, porque bueno es una zona riquísima de, de la nueva zona petrolera de, de esa zona del mundo que nos pertenece y sin embargo está siendo explotada ya hace rato por consorcios norteamericanos, entonces no es un tema de mapas, es un tema de soberanías, es un tema de intereses poderosos de los, de los, de los consorcios que manejan esa costa venezolana, por no hablar de las enormes riquezas que deben haber al interior de una selva en general poco poco explotada, poco conocido sus recursos porque no ha habido pues una, una gestión de un país que haya eh, permitido, no porque no haya querido, sino porque esencialmente nunca hubo recursos ni de Venezuela ni de Guyana para adentrarse en una explotación importante de esa zona del mundo. Ese es el terreno fácil de, la, de las mafias, de los garipeiros, de los eh, de los mineros ilegales. Un segundo que están dando una falsa alarma acá de incendio. Todos sábados y domingo se le dan toda esa falsa alarma. Entonces, mira, la, la situación actual es eh, de expectativa. ¿Qué podemos hacer? Dependemos de intereses poderosos, detrás de Inglaterra, detrás de Estados Unidos, de sus petroleras de sus eh, eh, conglomerados financieros que están detrás de esos fondos de explotación y nosotros estamos en el, en el peor momento posible de nuestra diplomacia, con nuestra gran protectora que es la Rusia, eh, la Rusia, ¿cómo se llama?, muy lejana y muy indiferente en última instancia a lo que nos pueda suceder, una China aún más distante y una Cuba omnipresente, pero es un Estado marginal y debilucho completamente, ya pasada a la etapa castrista de exhibir cierto músculo en la geopolítica mundial, a nosotros nos ha tocado el remedio del gobierno de Díaz-Canel y, y, el, y el seneto eh, ya, ya no sé si se murió o no, de Raúl Castro, creo que no se ha muerto todavía. Y que sencillamente nos condena pues, a una especie de marginalidad expresa y explícita pues, de, la, de la diplomacia cubana y de, y, de, y de los acuerdos que podamos aún arrancar. Entonces, ¿qué hacen estas, estas grandes corporaciones mediáticas como eh, Facebook, YouTube, este, el Google, no el, el Google Mapa? Entonces, es sencillamente lo que les piden por teléfono algún interés de estos poderosos que son parte del conglomerado financiero que a su vez influencia pues, la política editorial eh, o, la, o las presentaciones eh, gráficas que pueda tener cualquiera de estas grandes corporaciones mediáticas que están presentes en Internet. Entonces, allí en el medio de las, de las conveniencias de países, de diplomacias y de... Y de intereses globalistas que sencillamente les importa muy poco lo que puedan ser los intereses de Venezuela y más bien pudieran conceder pues esa petición del gobierno guyanés que está impulsado detrás de la cortina por los intereses petroleros que desde Estados Unidos presionan para una solvencia geopolítica aún mayor de Guyana esequiba de la, de la República Cooperativa de Guyana. No sé si esto a modo de introducción permite empezar pues a conversar con nuestros amigos presentes. Gracias doctor. Muchas gracias don Alberto. Muchas gracias. Eh, que si sí sirve, claro que sirve. Eso sienta la base para una larga conversación entonces. Eh, eh, eh, adelante Joana. Muchas gracias don Alberto. Sí. Eh, bueno, les informo que el doctor Álvaro está en carretera, así que puede, se va a poder ausentar uno, unos minutos, ojalá no pueda regresar. Eh, te, por, por los momentos me encargo del Space, porque está manejando. Doctor Franceschi, mire, por una parte, en nombre de Surinam, usted bien lo, eh, lo, lo decía en la introducción, hay lobbies de empresas transnacionales ante la Corte Internacional de Justicia a través de Holley Foad, Matrix, Chamber, etcétera. Pero por otro lado, el ministro de Estado de eh, ex ministro de Estado de Guayana, Rafael Trotman, asegura que tiene que Venezuela tiene una fuente, una fuere, un fuerte bufete de abogados en Washington haciendo lobby ante la Corte Internacional de Justicia también a favor nuestro sobre el SQU. Además de que usted, ¿qué piensa sobre esto? Para profundizarlo más, mi pregunta eh, personal es ¿por qué la apatía de los medios y personalidades venezolanas en torno al, al esequivo ha existido, doctor? ¿Por qué no nos duele el esequibo. Bueno, porque la explicación es relativamente sencilla. Esta es una clase, eh, digamos, una élite, económica, política, financiera, eh, jurídica, universitaria, eh, de, digamos de, de, una, de una pobreza tal que históricamente nos ha condenado a un papel subordinado porque estos son intelectuales realmente venidos a menos por, como consecuencia directa de la disminución a su vez de la fuerza del país. La élite intelectual de un país, así como su élite económica, representa la fortaleza, la debilidad o la postergación o no de intereses estratégicos de cualquier nación. Y Venezuela es el país de las postergaciones de intereses, así de, la, de la anulación de esos intereses por parte de sus élites que se han ido comprometiendo eh, eh, a lo largo de, de dos siglos ...con este, las potencias dominantes... y ...de las cuales son sus clientes... ...sus su representantes... Pues ...siempre se ha dicho por ejemplo... ...que la, la, el derecho minero petrolero de Venezuela... ...lo redactaron los abogados... De, la, de, la, ...de las compañías petroleras... ...y eso es estrictamente cierto... ...las llamadas concesiones petroleras... ...de principios del siglo XX... Este, ...y toda la política petrolera del siglo XX y XXI... Eh, son dictaminadas pues, por los grandes intereses de, los, de las compañías explotadoras y compradoras. Incluso la nacionalización petrolera, que, de la que tanto se ufanaban los venezolanos, se hizo por conveniencia también con el gran lobby de, la, de las petroleras eh, de los países consumidores, ¿no? en particular Estados Unidos. Eh, hay que irse al gobierno de, del 73 o un poco más acá, del de, de gobierno de Carlos Andrés Pérez, para encontrar el llamado adelanto de la reversión, porque en realidad eran concesiones petroleras que desde la ley de hidrocarburos de 1943 fueron repartidas por 50 años creo que coincide este los 50 años con el final, pues para el año 73, 75, 76 del final de esas concesiones. Y lo que hizo, que eran para, para, ese, para esos años, ¿no? lo que se hizo realmente fue un adelanto de la reversión, o sea, una, una, una anticipación, o un, sí, un adelanto, de las fechas en las cuales caducaban esas, esas concesiones petroleras. Y de allí se derivó que no, habría, no habiendo más concesiones, entonces la, la nación recuperaba plenamente el control de, de su industria petrolera o de la industria petrolera, que bueno, estaba en mal. Se pagaron a precio de oro todas esas acciones de, la, de las compañías extranjeras y se pasó pues a, la, a esta especie de aristocracia empleados de confianza que tenían esas petroleras yanquis eh, inglesas holandesas etcétera para entonces formar pues la, la, la alta burocracia de PDVSA, que fue la que administró pues a nombre de los intereses de la élite caraqueña los intereses petroleros ahí hay una cantidad de cosas que ni siquiera de las que no sé de las que no se tiene idea que bueno hicieron que esa aristocracia de PDVSA eh, se, se convirtiera en un, en, una, en un polo de poder político enorme y de administración, pues de, de, intereses, de arbitraje de intereses importantes de la élite caraqueña y de la élite bancaria en particular. Luego, con la, con la llegada de Chávez al poder, eso no cambió sustancialmente, sino que bueno, fueron sustituidos muchos de esos burócratas eh, por unos burócratas más afines pues, al partido de gobierno. Pero al contrario de lo que había pasado antes, que era solo usufructuar privilegios importantes y oportunidades de enriquecimiento, esta vez era una ladronera impresionante la que se apoderó de la administración de PDVSA y vimos esa compañía. Siendo destruidas en sus bases mismas, en su base, misma, en, su base de, en, su, en, su, en su capacidad de refinación, en su mantenimiento desastroso, y que llevaron a PDBs a la ruina que hoy le conocemos. Y esa fue la gestión del chavismo, fue la la más penosa y ruid de todas las administraciones posibles, la consiguió el señor Chávez y el, y el dojo dojito Ramírez para completar la calamidad con la administración de Maduro y de las propias eh, primos y sobrinos, de, ¿cómo se llama? y Cuñados de Chávez, qué sé yo. Bien, y de Maduro, ¿no? En esta fase. Eh, con decirle a ustedes que esa experta petrolera de primer nivel mundial que es silvia Flores pues es una de las más importantes diseñadoras de nuestra política petrolera, vaya usted a saber en mano a quien quedamos bueno, mis amigos, lo que interesaba entonces retener es que bueno, ese vaso comunicante entre la aristocracia de la compañía petrolera estatal que data pues de la reversión anticipada la llamada ley de nacionalización del año 73 Permitió entonces que por primera vez pudiera Venezuela ya no ser una agencia directa, sino indirecta de los intereses de las grandes compañías. No se olviden ustedes que en la propia ley de nacionalización quedamos por cinco o diez años obligados este, a pagar enormes cantidades de dinero por una cosa llamada servicio de tecnología y comercialización a las compañías petroleras. Ellos sencillamente, sí, con cero riesgo, y por la asesoría que siguieron prestando, sencillamente cobraban un dineral del, del Estado venezolano, ahora propietario del 73 de esa riqueza. Ahora, este, la situación actual, eh, medi, eh, mediada por una destrucción de los activos de PDVSA, es por supuesto mucho más precaria. Como precaria es la capacidad militar de Venezuela, reducida drásticamente desde los años de, de, de Lusinchi, Caldera, etcétera, a los años estos de, de Maduro, mediado por Chávez y bueno, un armamento allí ruso eh, bastante convencional, una, allí convendría por ejemplo tener una, una fuerte unidad de fronteras que nunca, no solo no ha existido, sino que la poca que existía fue realmente desmantelada, y sobre todo una marina que fue descuidada hasta casi su extinción en estos 21 años de gobierno, 22 años de gobierno del chavismo. De manera que la situación actual de Venezuela es de, de incapacidad manifiesta para defender intereses geopolíticos de primer nivel, como son los que pudieran estar en, la, en nuestro reclamo de las costas de Guayana esequiba y del propio territorio de la Guayana esequiba que nos pertenece históricamente, pero de una forma solo simbólica. Fíjense que, bueno, ¿qué podemos nosotros argumentar como, como peso para exigir determinado cumplimiento de, de no sé qué tratado, no sé qué leyes, de, de no sé qué convenio, porque todo está sometido en última instancia a a saber si tenemos o no el peso militar para hacer defender esos, hacer prevalecer esos intereses. Y realmente nuestra situación es de una debilidad tan espantosa en la economía, en la finanza, en la geopolítica, en la diplomacia, en el tema militar y en específico en el tema de nuestra propia marina y nuestra propia eh, capacidad de control territorial, que no siendo capaces ni de controlar la, los barrios de la ciudad de Caracas o de cualquier ciudad de Venezuela en manos de Lampa, bueno, ¿cómo vamos a aspirar, eh, digamos, a ser, ser una garantía para, para inversiones o para expulsión de intereses extranjeros en Guayana Esequiba? Esto es una, una especie de dictado de la realidad, un dictado amargo que lleva a la audacia esta de... de de, de Guyana, que debe haber medido esa debilidad nuestra para pedir, bueno, que borren los mapas donde, donde había esa eh, apariencia de soberanía y son una apariencia donde nos dibujaban como propietarios de esa zona de su país o de lo que es para nosotros es nuestro, y para ellos es de ellos. Este, en definitiva, ¿qué podemos decir que no haya sido ya arreglado de antemano por los intereses? de los que financian, de los que eh, son los propietarios directos de, la, de los bufetes, de, de, de los intereses coaligados para ejercer una diplomacia de, de, de, de, de arruinar nuestros intereses y de favorecer los intereses imperiales de las compañías. Realmente es una situación de minusvalía total y de debilidad extrema del país y de su diplomacia, la que nos pone de rodillas frente a esos intereses, si sabemos como lo sabemos que el chavismo ha destruido la poca capacidad de negociación que teníamos como país eh, soberano. Efectivamente, doctor. De hecho, que voy a ratificar lo que ha mencionado, porque lo cierto, hasta el día de hoy, la posición de Guayana de Guyana viola el acuerdo firmado en Ginebra al buscar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes. Pero le quiero comentar porque eh, quisiera que nos ampliara el espectro donde qué diferencias hay, doctor Franceschi, entre nuestra reclamación del Esequivo con lo que está sucediendo con el origen de la guerra en Ucrania y Rusia y bueno, la cereza del pastel el día de hoy que no podía faltar, ya que Marruecos ha aparecido por la ONU y ha dicho que Ceuta y Melilla son presidios ocupados por España y que tienen que irse. Ah, interesante, eso no lo había leído hoy. Sí, fue hoy. Bueno, bueno pero ya, ya, no es que me estés haciendo trampa, pero Dios mío me haces cambiar de tema drásticamente a ver qué podemos nosotros tener en común con Ucrania nada nada de nada este somos somos una, una un país del hemisferio acá americano y aquello es un lío que viene de, de dos milenios de historia del de, del, de la Eurasia de, de la Europa que pega con Asia, pues, en la Europa Oriental. Entonces, eh, todos los líos que vienen allí vienen dictados por intereses cambiantes a lo largo de dos, tres siglos. El llamado Rus de Kiev, o sea, la, la, el territorio inicial de, de lo que fue la cultura y los intereses rusos eh, viene de, precisamente, fueron fundados en Kiev, en la capital ucraniana, en Bielorrusia y en Moscú. Y en lo que sería después el emigrado, que antes fue San Petersburgo. Bueno, esa, esa tríada de, de, de naciones o de zonas, Bielorrusia, Rusia y Ucrania, eran los, los originarios depositarios de la, la civilización esta eslava, ¿no? De, de Rusia. Ahora, eso, imagínate tú, habría que remontarse a, a, a siglos de, de, de guerras intestinas al interior y al exterior de ese espacio. Eh, por ejemplo, un paisito que se conoce relativamente poco eh, como interviniente en estos líos, como es Lituania, bueno, tienen que saber que Lituania fue una gran potencia hace un par de dos o tres siglos, y que fue eh, con Polonia un enorme imperio que, que controlaba toda esa parte ucraniana y una parte rusa importante. O sea, ¿Quién se acuerda de, de, de, de esa coalición polaco-lituana? Nadie. Y sin embargo, fue dominante a lo largo de un enorme espacio histórico. De, eh, eso, la, la guerra de Ucrania había que explicarla detenidamente en un espacio... De tiempo aparte para poder entender la, la situación actual eh, apenas podemos entender que una vez más se trata de zonas del mundo igual que la nuestra con Guyana no Esequiba que este bueno está determinada por los intereses de potencia allá por el peso de Alemania de un lado y el peso de Rusia por otro pero a su vez Inglaterra metiendo sus narices allá Siempre, digamos, buscándole la vuelta desde su gran aliado polaco. Pero estamos hablando de una zona del mundo donde ya es el, el hervidero de intereses imperiales, que se manifiesta actualmente en esa confrontación abierta con Rusia, pero que tiene siglos de historia eh, eh, común, eh, eh, es decir, concurrentes sobre ese mismo espacio geográfico. Pero. Ay, tenemos en común con Ucrania poco y nada este que sea una parte de habla rusa eh, la, la, lo que ya reclamó y está obteniendo Rusia con la guerra, que fue guerra civil antes de ser guerra internacional es el Donbass, la República de Luján y de, y de, y de, y de este la otra de, de porque bien esas esa esas esa zona de habla rusa y de, y de grandes emporios industriales de, que fueron de, de, la, de la rusia de la rusia de lenin de la unión soviética este, y que eh, cuando se revienta la unión soviética el año 91 eh, se constituye como república aparte, eso sin embargo no eliminó el hecho de que la mayoría de la población, la inmensa mayoría de la población del este ucraniano fuera rusa y de habla rusa y de interés ruso y eso es lo que se está debatiendo en este momento esto no tiene nada que ver con nuestra situación eh, nosotros somos propietarios de esa parte de Guayana por, por un, un legado histórico pero solo un legado legado histórico, ahí no hay, eh, digamos, un solo núcleo de venezolano ni nada por el estilo. Uno, los amerindios que se, que se les trató de hacer prevalecer, pues, como si fuesen una una etnia particular eh, ligada a nosotros. Eso es una ficción completa. Este, eso es una selva, eh, una selva y una y una costa deshabitada allí que, que bueno, podemos reclamar todo lo que queramos, pero Ahí siempre será el que pueda exhibir una, una flota, el que pueda exhibir un ejército. La más grande audacia que se hizo desde el campo militar en Venezuela fue en una isla que está en el límite de la, de, la, de, de, la, de, la, de la llamada Guayana Esequiba y de nuestra propia Guyana. Había una isla allí llamada de Anacoco que fue ocupada por, el, por no sé cuál gobierno adecu, si el gobierno de de los sitios, no sé si fue el de Caldera. La, la, la isla de Anacoco esa fue, digamos, una gran... fue un islote allí en el medio del río, eh, el río Esequibo, que... no el río Esequibo no, porque el Esequibo está de aquel lado. Es un islote que está en el límite de Venezuela con el territorio físico de Guayana Esequibo. Bien, esa isla de Anacoco, bueno, fue noticia y tal, pero... Era una cuestión bien simbólica, por cierto. No sé si ya se fueron de ahí hace años y quedó sencillamente en la memoria de, de lo que fue noticia impresa en los periódicos. Ahora, ¿cuál es el eje de la conversación? El eje es ver, según lo planteas tú, si hay alguna similitud entre lo que son los intereses de, de, una, de una zona eh, ligada a Venezuela y de una zona ligada a... A, a, a Guayana a la República Federativa, Cooperativa de Guayana y realmente ni siquiera esto podemos exhibirlo lo único que podemos exhibir nosotros son títulos históricos que nos perteneció a eso como parte de la Capitanía General de Venezuela y que fue parte nuestra hasta 1900, 1899 cuando nos despojaron en un tratado de París que fue por cierto mediado por Estados Unidos eh, convertido en, ¿qué me llama? Eh, que era aliado de Inglaterra, eh, en el expoliador por definición, de esa zona. es eh, como ponerle zorros a, a cuidar a las gallinas, y, y, y se lo dieron, pues, a Inglaterra, y todos esos privilegios diplomáticos eran porque era la potencia dominante. No se olviden de eso ni un solo minuto. Inglaterra era la potencia dominante mundial mundial en el siglo XIX y sobre todo el último tercio del siglo XIX, este, podía disputarse con España y con hasta con Alemania ante la guerra de 1814, al, mil, no, ante 1914, la Primera Guerra Mundial, pudo disputarse algunos territorios de, de, de ¿cómo se llama?, de, de África. Pero en América, este, nadie discutía la hegemonía inglesa, salvo los norteamericanos, que en Creo que en 1902 tuvieron una trifulca entre los yanquis contra las potencias europeas porque precisamente se vinieron a Venezuela a tratar de, de imponernos unos impuestos con la ocupación de las aduanas y de los puertos venezolanos. Y Estados Unidos les echó un susto, entonces los, los echó de aquí a, la, a los barcos de Europa. Pero salvo ese gesto de, de aplicación del llamado destino manifiesto de la doctrina Monroe de Estados Unidos que reclama la primacía de derechos para Estados Unidos en el suelo americano, América para los americanos, dicen ellos, y que a nombre de esa vaina se cogieron el 60% de México, por ejemplo, o que invadieron Cuba, invadieron Puerto Rico, invadieron, qué sé yo, Haití varias veces, eh, en definitiva, República Dominicana, que invadieron Guatemala, que invadieron, que estuvieron en, en Honduras y con la contra. Este, hostigando el gobierno sandinista eh, que les desafió. Este, yo no estoy pronunciándome al lado de nadie, sencillamente estoy describiendo hechos históricos. Bien, esa hegemonía norteamericana en el siglo XX este, no, era, eh, no era discutida en el siglo XX, pero en el siglo XIX sí era por parte de una Inglaterra que... Era, era, ¿cómo se llama?, concurrente, competía con los Estados Unidos, pero que después de la Primera Guerra Mundial hacia acá, esencialmente es subordinada a Estados Unidos diplomáticamente, al punto que Estados Unidos terminó imponiendo su ley en las costas chinas o en, la, o en la, ¿cómo se llama?, o en el Medio Oriente, en las zonas petroleras más álgidas, en el Golfo Pérsico y en la propia eh, en la propia establecimiento del Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, esa, esa fisonomía de la geopolítica mundial cambió drásticamente el sistema de alianza y pasó Estados Unidos con Inglaterra a ser parte de, de un proyecto común. Pero a final del siglo XIX, cuando se establece el laudo arbitral de 1999, Inglaterra era, digamos, una aliada de Estados Unidos. No, en esta zona del mundo no había todavía una, una rivalidad y nunca más la hubo. Este, y eso se hizo por las conveniencias británicas. Ese, ese laudo arbitral del 99, llamado laudo de París, eso fue una vaina pro, pro, pro inglesa a fondo. Entonces nuestra herencia diplomática es una tragedia completa porque la independencia fue hecha bajo bajo la sombrilla británica, bajo el ala protectora de Inglaterra, la, la, la economía hispanoamericana y particularmente la venezolana fue eh, tributaria de la subordinación absoluta a Inglaterra en todo el siglo XIX y la disputa territorial de la que se vinieron a acordar ahora, hace unos 30 años, bueno, ya el 99 era algo que sencillamente se le impuso a Venezuela, ese laudo famoso de 1899. Este, los adecos reclamaron ese... Eh, un respiradero allí, una, un derecho a pataleo el año 63, 62, no sé cuándo, y desde entonces conocemos este lío diplomático, pero siempre comprometiéndose a respetar pues, las vías diplomáticas. Y Carlos, ¿cómo se llama? Y Caldera tuvo la osadía de suspender esa vaina por 10 o veinte años. Ya no recuerdo qué plazo fue el que el, el protocolo llamado Protocolo de Puerto España, que dictaminó que durante un largo periodo no se reclamaba nada. Volvió a terminar el periodo ese y entonces se volvió a reactivar. Pero ya era muy tarde. Ya había los intereses petroleros de Estados Unidos, ligados a los ingleses, etcétera, que determinaron que esa vaina es para ellos, las costas de. Las costas de, de Guayana Esequiba, que son nuestras, sencillamente fueron, fueron asignadas a grandes concesiones petroleras para la Sherlock para la y la Exxon, etc. Todas esas compañías petroleras que, bueno, eh, fugen allí de, de propietarias de hecho de ese, de, ese, de ese mar venezolano. Pero esa es otra historia muy complicada. Ajá. Pues, doctor, lo que me lleva a preguntarle, entonces, ¿en el transcurso de la historia hemos dejado perder el Ezequiel? Sí, eso está perdido desde quien se empezó. O sea, uno puede patalear, no puede seguir diciendo el, el, el, esequivo, el, el sol de Venezuela nace en el Ezequiel, esas peripecia propagandística de los gobiernos. Pero Esequibo, como cualquier otra realidad, es un tema de con qué fuerzas tú reclamas. Con, cuál es, ¿Con qué ejército tú reclamas? ¿Con qué coalición política, eh, geopolítica a nivel internacional tú puedes reclamar alguna, alguna preeminencia de Venezuela en esos intereses? Imagínate tú que el gran aliado de Venezuela era el sistema de Fidel Castro, que tuvo en Guyana precisamente una socia. O sea, la peor desgracia nuestra fue que nuestro gran aliado de Castro, el tal Castro, Fidel Castro, era el gran protector de los intereses del gobiernito este de Chedi Yagan y de los sucesores de, de, de Chedi Yagan en, en el partido este nacionalista de, Guyana, de Guayana, de Guayana inglesa, ¿no? de Guayana Sequiva. Y entonces la llamada República Cooperativa de Guyana era una, una, casi una colonia cubana, del castrismo cubano. Y como tal, bueno, eso tuvo como, como vedado para discusiones por parte de los gobiernos venezolanos que desde hace, desde antes de Chávez, vienen, eh, digamos, eh, haciéndole ojitos a la diplomacia cubana de no, de no tocar el tema de la, de la, de la Guyana porque afectaba intereses cubanos. Ajá. ¿Aló? Ya va, tenía el micrófono cerrado perdón Ajá. este doctor y es que justamente cuando yo le mencioné lo de marruecos cuando ahorita me eh, mencionan la uno y, y dice que ceuta y melilla son presidios ocupados por españa y que tienen que irse ahorita les comparto aquí arriba en el espacio el tuit que mencionaba el doctor césar vidal y justamente manifiesta que la OTAN no va a defender ese territorio de España y entonces ¿qué, va, qué van a hacer enviando armas a Ucrania si siguen aplaudiendo como bocas a Zelensky dice César Vidal y es lo mismo que pasaría con Venezuela es exactamente con Venezuela y con el esequivo. bien usted lo dice no hay ejército, no hay defensa no hay seguridad del territorio eh, lo hemos perdido durante la historia entonces eh, justamente esa diferencia también con lo que ocurre con Ucrania y con Rusia, lo que ocurre en España con Ceuta y Melilla eh, es una realidad, es una cruel y triste realidad porque son los intereses eh, de la dialéctica de imperios los que se están imponiendo así es, bueno mira, el caso de, de Marruecos en Merece pues todo un análisis aparte, ¿no? Eh, pero como había en resumes, en última instancia esto es dialéctica de, de imperio. El gran aliado de Marruecos contra España es Estados Unidos. Y fue el presidente Trump el que los lo metió en su, en su área de intereses porque Marruecos aceptaba la política norteamericana de Israel como, como potencia que aspira en el Medio Oriente a, a tener aliados árabes y Marruecos fue uno de los primeros, si no el más activo de esa diplomacia pro-árabe de, de, de, de Trump y de, y de, de otros gobiernos que dictaminaron que bueno Marruecos es de este lado este lado occidental ahora eso tiene mucho de historia detrás ¿no? Marruecos fue un país de una, de una gran parte bajo control español. Era el Sahara, era, era llamado Marruecos español. Esto, el problema es que eso fue antes de la, de la guerra de descolonización en Argelia y Fran en Argelia y Marruecos. Y entonces eso terminó siendo eh, de mayor influencia que... este que cualquier otro país, pero en realidad el país concurrente allí es Argelia, que este, eh, es el protector del llamado Frente Polisario, que es el, la organización nacionalista guerrillera este, que reclama pues, la preeminencia de la, de, de la nación Sahaurí, como ellos la llaman. Entonces, la... La, el Frente Polisario este eh, eh, tiene su sede en Argelia y está protegido y armado por Argelia y España resolvió pasarse del lado de Marruecos eh, contra Argelia y contra el Frente Polisario eh, el hecho de que esté allí presente era porque se le dieron algunos derechos de, no sé, de, de meter su nariz en el tema marroquí a España durante, durante no sé, un siglo o más este, la, la presencia de Marruecos de hecho cesa, la presencia de España en Marruecos de hecho cesa cuando Franco está agonizando en su cama en 1965, bueno el, el rey de Marruecos resuelve hacer lo que se llamó la gran marcha verde y se fue con todos los carros que consiguió de, en, en Marruecos y con todos los las personas habidas y por haber que podían marcharse fueron y se metieron en el territorio español del, del Marruecos ese español y desalojaron pacíficamente sin echar un solo tiro este, decretaron de hecho la anexión del Marruecos eh, español a, a Marruecos este, luego surgiría el Frente Polisario que son contrarios a, a Marruecos porque ellos quieren esa nación para ellos los, los, los no bueno pero en todo caso, Ceuta y Melilla, si ustedes ven los mapas, son dos ciudades costeras de, de Marruecos que son un enclave, un enclave español en el territorio de África y de Marruecos en particular y de las costas de Marruecos en particular. Ahora, eso es una herencia de siglos. La, la españolidad de Marruecos, de Ceuta y de Melilla, perdón, este, data de... 500 años, 450, 500 años. Este, pedir que eso pase a Marruecos es como, qué sé yo, es como pedirle a... No, cualquier ejemplo, o sea, había que explicarlo. Bueno, eso, que Marruecos reclama que esas ciudades son de Marruecos, y que son ciudades de mayoría árabe, por supuesto, pero Ceuta y Melilla son una herencia del viejo imperio español que dejó esas dos ciudades como fortaleza desde hace 450 años para acá. Es como reclamar otra vez, qué sé yo, la, es más, más vieja que la, que la colonia española en, en, en, en América. O sea, sería devolvernos todo lo que se hizo desde 1800 para acá, incluyendo la independencia de toda América. Bueno, eso es... Eso es posterior a, a la ocupación española, a la, ¿cómo se llama?, a la, a la españolidad de, de Ceuta y de Melilla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que Francia, se llama?, España ha abdicado, de hecho, a, a sostener insistentemente su soberanía sobre esas ciudades y ha permitido a, la, a, la, a los izquierdistas que, que metan su cuchara allí y anden siempre de parejeros de los intereses de Marruecos eh, el propio eh, presidente del gobierno, el señor Sánchez del Partido Socialista y su coalición con Podemos y todos los separatistas de, de España de Cataluña y País Vasco etcétera, esa gente son de hechos agentes marroquíes porque ellos están contra España, en definitiva esa es una... una un problema que se liga con las propias propuestas de destrucción de España... de todos los separatismos de, de, que anidan por ahora en el gobierno del señor Sánchez. Vean ustedes cómo eso está complicado, porque en materia internacional... Marruecos agencia los intereses de, de Estados Unidos y, y, y de hecho de Israel... Eh, porque es una punta de lanza árabe a favor del reconocimiento de Israel... Y de, eh, y de Jerusalén como su capital eh, este, es un problema eh, geográfico de primer orden en materia económica porque esas esa tierras de, de, de, de del Sahara eh, del Sahara marroquí ahora marroquí este, re, cómo se llama genera una plataforma continental que parece ser riquísima en materia de gas y petróleo. Eh, recuerden ustedes que la frontera marítima coincide con la de Canaria, que es parte de España, de manera que ahí hay toda clase de líos que hacen a España prisionera del grandes dilemas de la política mundial. Y se le ha ocurrido a Sánchez el disparate de agenciar intereses de Marruecos eh, para este, afectar al... A, para defender intereses de Marruecos contra el Frente Polisario y contra Argelia. Y una vez más, eh, el gobierno de España está atravesado por los trucos y, y, y las, las desaveniencias diplomáticas y las rochelas de los espías, etcétera que, bueno, tienen siempre en jaque la diplomacia española en esa zona del mundo este para por añadidura además a Sánchez se le ocurrió andar favoreciendo Marruecos contra Argelia en el tema del polisario en el tema de, de, de, del del Marruecos español este que Argelia lo pide para sí misma y entonces Argelia que era la que le mandaba gas a España ahora le cortó el gas a España eh, y entonces Estados Unidos el que el que surte de gas pero de gas licuado que eh, eh, cuesta el doble o el triple de manera que los españoles están pagando en su factura eléctrica en la, las torpezas y la estupidez de, de, de la diplomacia de Sánchez, del Partido Socialista y de Podemos de manera vieja que hay dema, demasiada perdón a lo de mi hija un pues, trato familiar de manera señora Johanna señorita Johanna que estamos en presencia de un lío típico que se arman cuando, los, cuando la línea fronteriza, las herencias coloniales, los problemas políticos del siglo XX y XXI se coaligan para enredar temas como el de Argelia con, una, con un frente polisario eh, que es la, la, la, la organización independentista que quiere para sí la dirección del llamado Marruecos Español este, que no es ni español ni, ni es perteneciente a Argelia eh, sino que el frente bolisario lo pide pues, para sus propios intereses pero eso por ahora son un tema que más bien genera toda clase de conflicto eh, de ahí de, de, de ese Marruecos español eh, van reuniéndose enorme cantidad de inmigrantes que se van en, en, en balsas para Canarias y aterrizan por miles en Canarias eh, eh, mientras que Ceuta y Melilla en el norte, en el Mediterráneo este, también hacen lo mismo hay un tema de inmigración masiva árabe en España que tiene aterrorizado sobre todo en los barrios humildes que donde hay tanta migración y que quieren imponer su ley su ley Sharia y su, igual que han hecho en otros países europeos la inmigración árabe es una, es una calamidad en Europa en este momento y España pues casi que la que se ha buscado esos problemas porque además históricamente vienen determinados por la presencia de España en el, norte de, en el norte de África y lo que era Marruecos en particular, que fue colonia suya. Pero eso, bueno, eso todo está en discusión ahora, ¿no? Así es. De hecho, que volviendo, doctor, a, al tema del desequivo porque siempre es bueno hacer estos paralelismos para que la gente justamente sea su propio analítico y saque sus propias conclusiones. Y es el hecho de que cuando usted hace rato mencionó tanto a Chevron como a Exxon, como para poner un ejemplo, esas dos, porque justamente lo que falta es que el régimen anuncie de nuevo la llegada, aunque ya está en vías todo eso, eh, la autorización de nuevo eh, de Estados Unidos para Chevron, no pero ya hace falta que, que el régimen eh, chavismo maduro este lo lo mencione y haga bombos y platillos con su llegada porque todo estos es miserables hacen negocios con las desgracias de los ciudadanos doctor y lo que me lleva a decirle e, y a preguntarle si está de acuerdo o no con que esta agenda 2030 se está aplicando en venezuela desde hace décadas porque justamente por mencionar rápidamente en agosto de 2021 la, la onu se convertía en socio de multimillonarios verdes del Foro Económico Mundial de Davos, publicándolo en la revista de Ejecutiva Inteligencia Review, que llamó la atención por la claridad que, eh, con la que exponían todo ese juego atrás que, que viene de la Agenda 2030. Y es que es bastante complejo porque, precisamente con, como le dije, cuando usted nombra tanto a Chevron como a Exxon, para dar dos ejemplos más nada, este, son multinacionales justamente las que están ubicadas no solamente en el Esequibo sino también este, las que hacen negocios con el chavismo madurismo. Y antes que todo, que Facebook, Twitter, Google, etcétera son las portavoces de esa Agenda 2030, que consiste en lo que se llama un gran reseteo es decir, una especie de disminución drástica de los derechos nacionales en tributo o en beneficio de las corporaciones mundiales y en particular los grandes tinglados tecnológicos de la, de que dominan la, la cultura y las comunicaciones y la información a nivel mundial. Estamos entrampados en, en esos mismos intereses. Del lado de quién va a estar Google, si no de Xembro, y del lado de quién va a estar Facebook y en Twitter, sino del lado de intereses de Europa y de Estados Unidos. Este, poco tenemos nosotros de capacidad, menos aún con un gobierno rastrero como el gobierno madurista, que sencillamente es incapaz ni siquiera de, de defender un kilómetro cuadrado. Si le ha entregado el país a la guerrilla colombiana y a los parales y a los intereses, cubanos sé, cubano, ruso, chino, etcétera, todo menos eh, la, la hegemonía de, de un Estado venezolano que ahora se encuentra pues, en, en escombros. ¿no? El, tema, el tema, amiga eh, Johanna, es mucho más dramático lo que la gente ha escuchado. Somos un, un país en vía de desaparición, somos una nación en extinción, y un Estado maltrecho que muy difícilmente puede ya responder por nada, porque este es un Estado, el Estado venezolano, apenas un Estado fantasmal, porque Estado se denomina, digamos, un conjunto institucional que permite la defensa de un territorio, y la territorialidad del Estado venezolano está puesta en entredicho por la presencia masiva de grupos armados extranjeros, iraníes, este, y colombianos y cubanos, que controlan pues, la, la, la, la determinación o no del Estado venezolano por defender territorialmente ese Estado. Y la nación como tal, somos, lo, somos la, la población y esa población ha sufrido una sangría impresionante de 4, 6, 7, 8 millones, se dice, de venezolanos emigrados, que eran sobre todo las capas más activas económicamente que terminaron huyendo para llevar su iniciativa y su deseo de, de, de sobrevivir eh, fuera del control de la, del totalitarismo o por lo menos de la, de la chapuza del chavismo dirigiendo el Estado venezolano. De manera que, sí, efectivamente, somos algo así como... Eh, yo no voy decía decir el, el, el jamón del sándwich somos ¿no? una especie de, de emparedado de, de grama o de paja en, un, en, una, en una dieta realmente espantosa de, de disminución a la que nos han sometido estos canallas que dirigen Venezuela y, y los organismos mundiales entonces esas son agencias de países que no tienen nada que ver con la defensa de los, del territorio de los venezolanos y de su riqueza y de su acervo cultural o de su acervo geopolítico. Estamos rodeados de enemigos y, y, y están ministrados nuestros intereses por verdaderos tránfugas, por verdaderos cigüices de intereses foráneos. ¿Quién puede, ¿Cómo puede uno defender que Venezuela es un país soberano si dependemos de la de las decisiones del Estado Mayor del Partido Comunista Cubano este, o de los intereses chinos o rusos o iraníes. Este, es que estamos muy mal. Estamos viviendo el, el, el ocaso definitivo de la nación venezolana. Yo lamento hablar así, pero a ver, explíqueme qué hay, qué hay de positivo en nuestro porvenir de no ser las estupideces que uno le escucha a los propagandistas del régimen. Este, felizmente la historia no se detiene y volverá a haber chances en el futuro para quitarse de encima esta coyunda de ignorantes y de, de gente que ha llevado el país a esta deriva, ya que nos hace irreconocibles. ¿no? Pero esos son otros temas que había que estudiar con más paciencia. Bueno doctor, y si habláramos de la falsa oposición, ni para qué le digo. Doctor, bueno, mire, existe una... le tengo una pregunta para que me, me responda a eso con respecto a la falsa oposición, eh, que ya nos pidieron micrófono. Doctor, ¿debemos recuperar en la República de toda la ocupación e invasión extranjera antes de pensar en una lucha por recuperar nuestro exequivo? Es que son temas vinculados todos. La lucha por el Esequibo es una lucha por recuperar el Estado venezolano. Y es una lucha por unificar la nación detrás de un ideal común, un ideal de defensa de nuestro territorio, que al fin y al cabo es el, el único patrimonio que tiene la nación venezolana. La nación entendida como el conjunto de... de de habitantes que bueno, que seguiremos viviendo allí o seguiremos defendiendo que esa es nuestra tierra y que nuestro gentilicio solo puede desarrollarse plenamente al interior de su frontera y dentro de esa frontera este es el territorio hoy ocupado ilegalmente por potencia extranjeras Este la oposición esa que llaman oposición este, es una mamarrachada de, de, digamos, de agentes del gobierno de que son pagados para eso. Yo nunca vi tan nítido cómo puede haber un grupo humano, una agencia política tan evidentemente vendida y prostituida como la llamada oposición venezolana vendida al régimen chavista. Son agentes del chavismo. ahí no Hay nada que buscar de legitimidad, de nada empezando por el Guaidó, siguiendo por los partidos tradicionales que sobrevivieron allí, en las facciones adecas o copellanas, siguiendo por Primero Justicia, el partido de la Polar, o, o, o, o ¿Cómo se llama? o la, o la Voluntad Popular de, de, de, de Leopoldito, el partido de los bolichicos, o sea, ¿de qué estamos hablando? Son agencias directas y prostituidas completamente del chavismo. Eso no, impide, eso no impide que haya contradicción y se digan a veces frases pesadas unos contra otros, pero en el fondo defienden todos los mismos intereses de ser parte del conglomerado internacional de fuerzas que han asolado al territorio venezolano. Eh, voluntad Popular con su vecchio aquí en, en Washington donde nos vende el alma con Guaidó o o, o el señor este Borges que hasta hace poco era el, el, el, el canciller de Guaidó o los digamos agentes esto de Leopoldito para robarse los fondos de, de, de la compañía esta de, que teníamos en Colombia que no se llama Monómero Monómero la ayuda humanitaria exacto eso, eso es una plaga que le cayó a, la, a Venezuela una plaga que viene completa, patentada. El chavismo y oposición son la misma gente. No hay explicación para sobrevivir, para que haya sobrevivido el régimen chavista sin la existencia de los capelitos, Leopolditos, Borges, Henry Ramos, Guaidó, etc. ¿tien? Esa es la misma gente. Y si usted va históricamente al fenómeno social que representan, va a conseguir la, la élite corrupta de Caracas como la progenitora eh, de todos esos fenómenos cambiantes de la política interna, que algunos con un elemental dignidad pudieron haber pasado la historia como, como independientes de esos intereses, pero que en la gran mayoría son apenas actores venales y corruptos de la maquinaria de los partidos y del Estado chavista corrupto de Venezuela así es doctor antes de darle la palabra a Sello si alguien quiere subir y ser hablante pídanos por favor el micrófono nos quedan más o menos aproximadamente unos 15 minutos de space así que los invitamos a que si quieren participar repito nos pidan el micrófono Sello tienes la palabra hola muy buenas tardes doctor Franceschi la verdad que tenía tiempo que no lo escuchaba sino en aquellos canales de sello. Todo lo que usted ha dicho es completamente, bueno, pues, usted es un libro con toda la historia. Y es vergonzoso cómo nos tenemos nosotros los venezolanos como que si realmente no tenemos ningún mínimo de dignidad. Es una vergüenza y es un dolor. Es un dolor porque el que conoció a Venezuela en su infraestructura, en su geografía, en su gente, con sus malas y sus buenas costumbres, era un país que nos pertenece. Y como usted lo dijo, es un país. Andamos que no sabemos qué hacer. Ayer vi un Twitter del papá de Leopoldo López el gran preso político que su pobre esposa no lo podía visitar y salió preñada, donde él estaba abanderando a una señora de las mujeres de blanco de Cuba, y esa, ok, aplaudo eso, pero que ni siquiera haya tenido la dignidad, porque no la tiene, de abanderar a un preso político venezolano, vergonzoso pero ellos sí están disfrutando eh, sobre el dinero que se han robado, así como lo dijo Joana, este, el dinero de la famosa reunión en Colombia, monómeros, lo que le ha dado no sé qué países, porque realmente no sé a dónde ha llegado eso, la desfachatez de salir a la calle, que gracias a Dios ya le están cayendo a platanazo, porque no representa a nadie, pero entonces yo le pregunto, aunque ya usted lo ha dicho, ¿qué hacemos? Por allí hay un movimiento MC21N que anda concientizando aparentemente a la sociedad civil o esos movimientos, ¿qué son realmente? ¿O nos siguen llevando como borrego? A algo intangible que no sabemos distinguir. Gracias, gracias Joana y gracias doctor Francheque. Bueno, ¿qué se hace? ¿se agrupan las preocupaciones o lo respondo a la amiga? Respóndeme, doctor bueno mira la la pregunta suya es muy complicada porque supone que uno debe entrar entonces en la confrontación de propuestas concretas que hace la gente para cómo salir de esto. Y efectivamente ese Movimiento 21, creo recordar quienes lo encabezan, son gente de las mejores intenciones posibles. Yo no puedo discutirle que ellos propongan lo que están proponiendo. Mi escepticismo viene de que todo movimiento que no parta del hecho, de la propuesta, de la perspectiva de destruir el Estado chavista, eh, es muy difícil eh, darle credibilidad eh, en la nueva etapa histórica. La credibilidad debería surgir de la capacidad de ese movimiento para sepultar esta clase política me podría decir, pero ven bueno, ¿y qué me está pidiendo usted si nosotros estamos reventados? Bueno, es que estamos reventados. Entonces, toda, toda prédica sobre una ilusión pacifista este, es inútil. Eh, yo no voy a discutirle que tienen derecho a hacerla, pero yo tengo derecho a no creer que sea posible esa perspectiva. Porque en última instancia, para salir de estos canallas, de la dirección del Estado venezolano, incluyendo su oposición, eh, eh, digamos, de pantalleros adinerados a, a, rodando allí con intereses ajenos a nosotros. Bien, eh, esa, esa solución tiene que ser de ruptura con ese Estado y tiene que ser sobre una base, para serles sinceros, la, la que se tiene por menos probable es la que única que puede quizás depararnos de un cambio real efectivo que es el estallido de la cúpula militar chavista eh, yo creo firmemente que como quiera que el, el ejército, la guardia nacional, etc son parte de un estado que está en un proceso convulsivo de sobrevivencia no es de extrañar que esa, que esa sobrevivencia cuestionada por sus propias élites, eh, porque van a confrontar eh, decisiones de cómo mantenerse en el poder eh, por medios violentos solamente, porque ¿qué van a hacer? ¿Van a conceder las reivindicaciones que la gente pida o van a enfrentarlas? Ellos, por supuesto, van a enfrentar esas reivindicaciones y entonces van a colocarse eh, de manera abierta y directa en el lado eh, más opresivo y visiblemente bochornoso del Estado venezolano y del gobierno en específico, ¿no? De manera que yo, no sé, pienso que nuestra suerte está ligada a que se rompa esa unidad de las Fuerzas Armadas y a que surja un liderazgo que permita eh, la discusión política abierta sobre nuestro propio destino en el país, ¿no? Eh, yo vivo siempre recibiendo mensajes de gente que trabaja en el interior por esta perspectiva y no crea usted que es una cuestión totalmente, no sé, como cálculos de alguien con demasiado optimismo en la cabeza, ¿no? no yo estoy hablando de cosas que uno se ha enterado y que permiten, si, si bien no ser pesimista, tampoco ser eh, absolutamente eh, pesimista, ¿no? Derrotista. Derrotista, exacto. Bueno... Yo creo que hay una posibilidad real de que esas fuerzas armadas puedan estallar en un futuro cercano y que nosotros estemos, pues, en capacidad de, como los repúblicos, ¿no? De dar una participación, una, un canal de participación a una nueva generación de políticos de Venezuela que eh, acompañe ese esfuerzo de reconstrucción del Estado venezolano. Bien. Correcto. Me le, le, le, le permite un segundo de interrumpirle vaya usted por delante este movimiento lo que quiere es como tratar de empoderar a la gente a ver si tiene dignidad porque realmente los maestros en esta última salida no la demostraron porque después se vendieron por un par de zapatos que costaban nueve bolívares como que creo y es para como concientizar a la gente porque al final ellos consideran que va a llegar esa ruptura militar uh -huh. Entonces, por ese lado, eh, me parece que está bien a ver si la gente despierta de alguna vez del sonambulismo que tienen, de esa lobotomía colectiva que todavía no despierta. Y en ese sentido, es bueno, pues, mi opinión. Bueno, eh, las luchas van a ser inicialmente así, muy confusas. Muy, acuérdate que el sindicalismo fue destruido en Venezuela ¿sí? entonces esa reconstrucción es penosa y hay toda clase de, de sangigüelas, de vivianes de oportunistas y, de, y sobre todo de gente que, que trabaja manipulando ilusiones ¿sí? porque no tienen Bien. una visión certera ni de la política, ni de la historia de, de las luchas, ni menos aún representan genuinamente intereses realmente de confrontación con el régimen este, eso va a ir depurándose va a surgir una nueva vanguardia yo estoy convencido que se han dado los primeros pasos pero ¿sabes por qué? porque tanto que huyeron a la, a la llamada lucha de clases y ellos mismos fueron la que, los que la reinstauraron eh, porque han generado una fuerte división social han generado una aristocracia corrupta, de, de, de, de temedores de propiedad de y una inmensa masa de, de segregados, de apartados de la satisfacción de elementales necesidades. Eso va a llevar a una confrontación abierta y entonces bueno habrá que ver cómo, cómo nos orientamos nosotros por supuesto ya escogimos bando antes que empiece esa lucha nosotros defenderemos el, los derechos de la gente a, a, a un mejor salario y a una mejor vida pero eso eso puede pasar por una lucha política y puede hacer gritar también y eso es de lo que vivimos como esperanza no Hello. así es Muchísimas gracias a los dos. Sí, no, así es. Oye, eh, con el Dios por delante, aunque yo no soy creyente de ese Dios, sí del universo. Eh, esperemos que la sociedad civil se active y comience a, a, a tomar conciencia de que hay que restablecer nuestra república. Y es eh, con la concertación de todos. Así es. Gracias. Gracias, Sello. Este, y además, yo sí quiero agregar una cosita más a, a lo que han comentado los dos, y es lo complejo que es esta guerra, porque por eso es que el doctor Franceschi, en sus análisis, en sus opiniones, en toda la dialéctica de imperios, de Estado y geopolítica, cuando tocamos el tema de Venezuela, se va justamente a, a esos fundamentos ya que es muy compleja, pero muy compleja esta guerra, inédita también. Antes de darle la palabra al Honorable Repúblico Bodgan, que nos acompaña, gracias a Dios, el día de hoy, este, y darle la bienvenida, eh, no quiero que se les olvide también otra parte que fue robada por parte de la MUD y fue el concierto de Cúcuta. Eh, Bodgan, te escuchamos. Hola. Bueno, creo que fue por error que apreté el botón de micrófono. No quería hablar, pero bueno, eh, un saludo a todos. Eh, muy buena esta conversación el día de hoy sobre la Guyana. Y bueno, también el, el punto que tocó eh, celo, algo que dice sobre el, el el tema de que la gente tiene que, que activarse y que el pueblo solo no puede tumbar un gobierno. Eso, eso no es que el, el, la sociedad civil se tiene que activar. Mire, la, la, estos últimos par de años, incluso creo que antes ya de, de lo que fue todo el COVID, las dos años de COVID, la gente ya el tema político lo tiene totalmente desapegado, totalmente fuera de su día a día. O sea, eh, incluso eh, yo estoy fuera de Venezuela, pero eh, estoy muy apegado a todo lo que se mueve en Venezuela, pues porque tengo muchas personas todavía y el desapego total de la política eh, eh, de la sociedad civil es total. O sea, es cero, es cero. Y querer levantar, querer auspiciar de alguna manera eso, tiene que generarse por un movimiento mucho más fuerte que la sociedad civil, que es lo que dice Alberto, que es un levantamiento militar que pueda generar un cambio en la dirección política que hay en Venezuela. No va a depender de la oposición, no va a depender de elecciones, no va a depender de absolutamente nada de eso. Ese show político de elecciones y elecciones y, y viene María Corina ahora como la gran salvadora de Venezuela y, y, y vamos a luchar, no vamos a tener un resultado. Entonces, ¿por qué cree usted, señora Cell o sello como se hace llamar, que los grupos de celo, de, de, de celo murieron? ¿Por qué murieron? Ese movimiento N21 dijo hace seis siete meses uno de sus representantes que ya estaba hecho el movimiento militar que íbamos a sacar a Venezuela de la coyuntura política Pur, pura ladera. Entonces, las cosas que se quieran hacer no se hablan en un, en un chat como esto. O sea, yo, yo, pre, yo, yo vengo de orígenes europeos donde mi país, mi país de familia estuvo exactamente o muy parecido a lo que ha pasado en Venezuela, donde eh, eh, vivieron años de dictadura y donde querían hacer un golpe y esto obviamente en esa época no había las redes sociales y todo era comunicación directa y eso fue lo que lograron y el grupo. Incluso en Venezuela intentaron hacer la misma eh, fórmula que se llama Otpor y no lo logramos. ¿Por qué no lo logramos? Porque nuestra idiosincrasia es otra totalmente diferente. Fíjense el resultado y no para alargarme, pero eso no para finiquitar. El resultado de la gente pasando por el Darién y llegando a Estados Unidos y el showcito que se generó con todo esto. Mire, ustedes saben cuántos mexicanos, para no hablar de otro país, mexicanos cruzan diariamente la frontera ilegal porque vienen aquí a trabajar y no hacen el show que nosotros los venezolanos generamos en esto. Es una cosa increíble, increíble que el show que hemos generado ha, ha hecho este movimiento político en este país y que todos, todos somos de alguna manera copartícipes de esto. Este movimiento de gente que viene para acá es generado por Nicolás Maduro y su compañía para inestabilizar Estados Unidos. Esto no es un, un movimiento de que la gente decidió pasar eh, eh, 30 días caminando por selva y eso, arriesgando su vida. Es porque le dan dinero, porque les prometen de alguna manera algo o porque les dan algún beneficio. Es increíble que hasta chavistas declarados se ven en eso chavistas, comandantes. Este. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que hay que mover la sociedad civil para poder salir de esto. No, esa no es la vía. Tenemos 24 años ya en esto y, y creo que deberíamos aprender. Bueno, no les quito más tiempo. No quería hablar, pero me extendí mucho. Feliz no, día parece. para todos. Un saludo a Alberto, a Joana y... Mi amor, que ok, a, a un cargar. minutico. Simplemente para aclararle al señor. Primero, no estoy con ningún movimiento. Simplemente eh, estoy observando y dando apoyo a cualquier persona que trate de despertar al venezolano. Nadie está diciendo que ninguna sociedad civil va a tumbar a nadie si no se tiene las fuerzas armadas que es lo que se espera que se fracture. Gracias, Joana. No, gracias a ti, mi bella. Miren, este, además de reforzar no solamente lo que ha dicho la señora Celo, lo que dice Vodka, lo tengo que comentar. Perdóname, Darkin, antes de darte la palabra, porque ya casi también estamos finalizando, pero debo decirlo. Y es que sumemos, por favor, el hecho de que Venezuela es un narcoestado de una organización criminal transnacional. Por eso el ciudadano es muy vulnerable a poder enfrentar eso. No se puede enfrentar con criminales y mucho menos que nosotros estamos desarmados. Por otro lado, este, como Darkin es colombiano, yo sí quisiera en el momento después de que hable Darkin, dependiendo de lo que este nos comparta, también me gustaría que el doctor Franceschi, Compartiera la gran diferencia, porque en muchos espacios, doctor Franceschi, de hermanos colombianos, yo he tenido que escuchar que, nos, que en los colombianos no pueden ser lo mismo que la oposición venezolana que está dividida. Y no estamos divididos. Lo que pasa es que necesitamos depurar lo que la, porque la gente ya lo ha, ¿Ok? Eso quiero que les quede claro a mis hermanos colombianos. Y por tercera cosa que sí quería comentar, porque Bodgan abrió la ventana a que hablara sobre esto, efectivamente, yo soy igual que Celo, yo apoyo también todas las iniciativas y a las personas que de verdad ayudan en toda esta lucha al pero no de... porque lamentablemente, una cosa pues, negativa que yo vi del movimiento 21N es de que los líderes estaban, están, han estado exponiendo a los dentro del país mandándolos a manifestar. Y lastimosamente nosotros sabemos cómo son las manifestaciones en Venezuela después del 2014 con tantos muertos, 2015, 2017. Yo creo que eso ya ha sido suficiente. Y estando fuera del país nos es especialmente para mí, absolutamente irresponsable. ¿Por qué digo esto? Porque además de lo que dijo Bodgan, tengo que manifestarlo, no me puedo callar, no soy una persona que se calla. Y lamentablemente también el movimiento 20 se metió con Alberto Franceschi. Alberto Franceschi se está enterando el día de hoy, en este momento, porque son cosas de quinto orden y a nosotros no nos gusta dividir lo que se haga bien y vaya encaminado en cívica. Pero lamentablemente cuando el movimiento 29N se hizo eco de una anuncia falsa donde difamó Alberto Franceschi, diciendo que Alberto Franceschi había mandado a personas en Caracas hablar mal de ellos y hablar mal de un sistema que no teníamos ni la marca que es un o en una cosa así entonces lamentablemente no solo en público sino en principal el doctor Franceschi fue dictado entonces hay que decirlo porque, lamentablemente no solamente... a cualquier falsa oposición tenemos muchos amigos tenemos leales a la paz a Tienes la Perfecto, palabra. excelente. Excelente, Joana, excelente. Gracias, Joana, Alberto, Francesca, Joqui. Darky, tienes la palabra. sobre la español y sobre otros temas. Gracias, Joana y Alberto, Francesca, Joqui. Si eran. Primero agradecerles por los constantes videos que hacen sobre la hispanidad y sobre otros temas. Me, me alegra mucho que hayan gente de, de su parte a, haciendo este gran trabajo y, y los he escuchado en varios directos. Entonces era para eh, agradecer a Alberto Franceschi por a, abordar esos temas del hispanismo. Como dijo Joana Montenegro, soy un neo Granadino o colombiano que a, a mi, mi nación y que aparte de eso soy también hispanista, muchas, muchas gracias por todo, tanto a ti como a hispan Libertario, son, son gente con una cabeza pues, llena de conocimientos, muchas gracias por difundir las ideas del hispanismo y en cuanto a lo del exequivo, el exequivo es venezolano y si Guyana les pide borrar el exequivo, pues tienen que defender sus intereses y decirles no, no no pueden borrar el Ezequiel porque el exequivo es parte de Venezuela. O sea que ese territorio les pertenece a ustedes, les pertenece y no. Y si Guyana se ofende, pues de malas, porque es parte de ustedes. Guyana es de ustedes. Entonces defiendan lo suyo. O con eso termino mi intervención. Muchas gracias. Tengan una feliz tarde, Joan Alberto y República. Sí. Doctor, ¿me escucha? Mira, hay, que escuchar. hay que escuchar a la gente, dele? Manuel, te escuchamos. Manuel. Buenas tardes desde Bolivia. Eh, yo entré por curiosidad, señores, porque yo no sabía nada, había escuchado algo en el colegio cuando era en mi tiempo de estudiante del conflicto que hay entre, entre Guayana y Venezuela y, y entré para ver si puedo conseguir algo de información para luego ponerme al día en, en, en Google, en, en YouTube. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. El espacio está grabado, así que lo puedes escuchar desde el inicio. Cuando terminemos el Space, lo puedes escuchar. Y el día lunes, este espacio está eh, en el canal de Repúblicos TV en YouTube. Doctor Francesco. lo escuchamos. Muchas gracias. Bien, algo más amiga Johanna. No, señor, no hay nada más. Bueno, es que la, los programas empiezan y terminan. <ríe> pero que, pero no tiene para compartir justamente, no solamente con nuestro hermano colombiano, como yo le había dicho. O sea, cerremos este space, ya terminamos el tema del Esequibo, pero cuéntenos por qué, cuéntele a los colombianos por qué, aunque no sea parte del tema, por qué Realmente no hemos salido del chavismo gracias a la falsa oposición y no es porque estemos divididos. Ya va, ¿me estás hablando a mí, Joana? Sí, señor, sí, señor. A ver, es que no entiendo bien, bien la, la, la pregunta. Bueno, en los espacios, yo lo, lo mencioné, puede ser que no me haya cansado de escuchar porque está teniendo problemas el espacio el hecho de que muchísimos espacios colombianos, hermanos colombianos, dicen, han tenido muchísimos problemas la oposición que se está formando, ¿ok? Porque lamentablemente en Colombia hay muchísimos partidos políticos que se vendieron y ahora están con Petro. Entonces, dicen precisamente en esos espacios de nuestros hermanos neogranadinos que lamentablemente no pueden cometer el mismo error que los hermanos venezolanos porque por estar dividida la oposición es que no se ha salido del chavismo. Y usted lo ha mencionado, no es oposición. Ya. Yeah. Mira, Johanna, nadie aprende en cabeza ajena. Los colombianos tendrán que sufrir su propia política, sufrir sus propias eh, alternativas que le han presentado como un dechado de, de, de virtudes a sus dirigentes, etc., no sé, uno no puede tener más allá de la misión de decirle acuérdense de que nosotros ya comimos de ese pastel podrido de la, del nacionalismo digamos globalista que es una contradicción en sí misma eh, son supuestos nacionalistas que sin embargo se abrazan a esas causas desacreditadas del globalismo de las grandes redes de internet y de la de los propietarios de esas compañías y de los intereses de la de los grandes intereses financieros que están radicados pues en Inglaterra, en Estados Unidos, etc. Este, no hay una manera nítida de alertar a los colombianos, porque ellos tienen su propia historia. Ellos van a sufrir en carne propia lo que es la bancarrota ideológica de, de, de este señor Petros. Este es un impostor de siete suelas que va a llevar a Colombia a un deterioro acelerado. Este, no porque se lo proponga, sino porque ese es el resultado de esas teorías desacreditadas que él defiende como valedera. Eh, ahora ya les tocará a los colombianos aprender de lo que significa la diferencia radical entre aspirar, mejorar un país, y enterrarlo detrás de posiciones absolutamente aventureras, como las que representa el señor Petro. Ahora, ¿cómo explicarles eso? ¿Cómo, cómo, saber, cómo hacerles saber que dentro de dos años estarán ellos con, con medio país incendiado por los cuatro costados en materia de violencia generalizada por el hampa y por la carencia de gobierno y de, y de fortaleza del Estado de leyes y de derecho, ¿cómo hacerles entender que la economía sufrirá serios retrocesos por la desconfianza masiva de los factores de la inversión que retrocederán? Porque nadie va a arriesgarse a, a, a invertir en un gobierno que quiere el día de mañana venirse con cualquier ley de expropiaciones o de controles eh, añadidos a, la, a las ya calamitosas penalidades de, de las leyes de Petro y bueno eh, y el problema es que va más allá de Petro es si tiene o no destino una Colombia en manos de esa élite que viene manejando los destinos de Colombia. Acuérdense ustedes que eso no es de gratis que llegó Santos a la presidencia, el, el principal, una de las familias de los de lo, del diario El Tiempo que es la burguesía hecha periódico, este, ese diario El Tiempo ha agenciado ese desastroso plan de, de amistarse con las guerrillas y de renunciar a, a modelos de desarrollo económico que se basaran en una independencia real de la nación frente a poderosos intereses de, de los que representan ese gobierno de Petros y que que en última instancia pues son los mismos intereses que representaba el chavismo. Es una agencia castrista, es una agencia del narcotráfico, es una agencia de todos los intereses antinacionales que están reuniéndose para producir un cambio político y económico en, en, en, en Colombia, que seguramente va a hacerse de un espacio adicional al que ya tenía, y que bueno, Dios los haga confesados porque nada bueno viene para Colombia de la mano de Petros. Y ya nosotros estamos graduados en esas líderes porque bueno, ya nos tocó 22 años de petrismo en Venezuela. Ahora comienzan los colombianos y ya verán, nosotros sufrimos y padecimos. Ahora, nadie aprende en cabeza ajena por más que digamos, mire, les va a pasar esto y les va a pasar otro, los colombianos tendrán ellos mismos que hacer la experiencia del de fracaso que significa anticipado, el fracaso anticipado que significan todas esas baratijas ideológicas del, del petrismo, todas esas este, estupideces teóricas y políticas del globalismo y de, y de todas las fábulas que venden los segmentos interesados en preservar para Colombia eh, su condición de petro, de, perdón, no de, pe, de petroestado nuestro, de narcoestado, y de que van a, a acelerar todavía la descomposición mayor a manos de las redes delincuenciales que terminarán imponiendo su ley si no hay una reacción masiva. Ahora, le confieso una cosa: la reacción en Colombia parece ser que va más rápido que. Ella que la venezolana inicial. A nosotros nos costó dos años para una primera reacción, pero no bajaba la popularidad de Chávez, a pesar de la reacción de los sucesos de abril del 2002. Este hombre a los cuatro o cinco meses ya tiene un país en contra, que empezó a manifestarse. Esos motorizados que vemos, por ejemplo, por miles y miles y miles, manifestándose contra Petro, los vimos en Venezuela fue manifestando a favor de Chávez. Este, de manera que algunas cosas sí habrán aprendido y hay una esperanza fundada en que los sectores populares entren, entren en la lucha contra este gobierno de variadores pero ya habrá oportunidad de constatarlo y tendremos oportunidad de hablar de esto en futuros encuentros bueno. Así es doctor, mire doctor tenemos dos hablantes más si le damos chance de dos minuticos a cada uno Claro, y más si quieren también bueno, no más de tres, porque es que tenemos que cerrar el espacio. Acuérdese que usted, Fernando Godoy y yo tenemos programa más tarde y, y yo tengo que preparar mucho. Este Juan José, bueno, perdón, José Juan, perdón, tienes la palabra. José? Hola, buenas tardes, ¿cómo ha Doctor Franceschi. Bueno, yo acabo de ir a Venezuela, estuve un mes en Venezuela, y aunque, aunque, aunque cueste reconocerlo, las cosas están mejorando. Estuve en Valencia, de donde usted y yo somos. Y tuve la, la oportunidad de invertir en unos apartamentos vacacionales en Tucaca. los alquilo todos los fines de semana. Ah, yeah. Es una cosa, fue, aparte. Ahora, te iba, te iba a decir que aquí nada más solo hay interés entre los países. En cualquier momento entran todas las compañías de petróleo. Usted, yo creo que entiende, como, quizás no, quizás como yo lo entiendo, que Estados Unidos se encarga de este lado de América, el aliado natural es Estados Unidos, esté quien esté. Y esta guerra que tienen allá, o la, la invasión militar de Ucrania, Rusia, algo está pasando que se, se están repartiendo el mundo. Este lado para ti, este lado para mí. Yo por lo menos entendí hace mucho tiempo que los políticos son todos unidad, no son enemigos, nada más son uh, adversarios, se podría decir. Y a veces nos tomamos las cosas muy en serio. Y los que realmente sufre es la población. Porque yo pienso que después de cocinar todos los libros de, de finanzas, los países productores de petróleo, que han mentido y mentido, uh, se han dado cuenta que se llegó a un pico, a la cima de la montaña, en la cuestión de los combustibles fósiles. Se les llama fósiles, pero no es que vienen de dinosaurio viene, es otra la, la historia. Pero entonces... Ese problema que tenemos es más grande. Por eso yo no creo en la pandemia tampoco. Es una pandemia para parar, desacelerar las economías, porque ya se estaba llegando al uso de 120 millones de barriles al día. Y ellos cocinan y dicen que tienen más, todos los años ellos tienen más de cuando empezaron el año pasado. Eso es totalmente una falacia, a menos que el petróleo sea biótico. Ahora, todo esto que está pasando nos están desacelerando poco a poco, nos están diciendo, tienen toda la excusa perfecta, la guerra en Ucrania con Rusia, y están diciéndonos que tenemos que desacelerar, tenemos que comer menos, tenemos que usar menos nuestra transportación, nos están acondicionando para lo que viene. Así lo veo yo y lo siento mucho que en Venezuela nada va a cambiar, al, al contrario, Venezuela como es un, un país tan atípico, como está el, el, la cuestión del petróleo y del gas, que ahora, y la energía nuclear fue nombrada a uh, energía verde, no va a cambiar nada, es justamente les toca el lado para arriba a lo que estén ahora. Y la gente va a creer que ellos fueron los que lo hicieron, y no, es el la, la, la mismo movimiento del mundo, no hay más de dónde sacar, y ese petróleo súper pesado que le llaman bitumen en Venezuela, y, la, y, la, y el gas natural que hay, que para mí, según los cálculos que he visto, son las reservas más grandes probadas del mundo. Quizás estén mintiendo, porque ya yo no le creo a nadie. Pero por alguna razón están entrando todos. Y eso del Esequibo, cuando empiecen a entrar todas estas compañías que son las dueñas del mundo, el Esequibo va a ser de Venezuela. Porque todos los puertos para este lado que llegan a Estados Unidos en tres días los barcos, no están del lado de Guyana. Así que no veo mucho conflicto. Por eso yo veo las inversiones. Y veo que todo el mundo se está yendo de Venezuela y están regalando las cosas. Bueno, cuando vuelva no la van a poder comprar. Y yo tengo un, un, más o menos una, una raya que estoy viendo. Cuando abra la embajada de Estados Unidos en Caracas, se acabaron los precios baratos. Por eso lo veo sin emociones. Derecha, izquierda, centro, arriba y abajo. Eso ya no tiene importancia porque todos son uno Así lo veo yo y me disculpan si he herido su sentimiento. Pero esa es la manera que yo lo veo y no tengo miedo de decirlo. Muchas gracias y que pasen feliz día. Gracias, José. Julio, tienes la palabra. Julio. Julio. De la Agosto, entonces. <risa> sí, perdón, perdón lo que pasa es que mi teléfono el táctil ya está en la última mi teléfono es de 50 centavos, perdón entonces mire lo que yo quería hablar perdón si es que me salgo del tema un poquito pero yo he visto de que eh, el, el mundo de, yo pensaba, yo creía que el mundo estaba dividido en dos facciones, comunistas y anticomunistas. pero cuando lo veo a Bukele que, que está con, con algunos presidentes comunistas, como Evo Morales, que es un pedófilo, y después está contra otro comunista que es Nicolás Maduro. Entonces, eso me confunde un poco. Y, y, él, y he logrado entender que en realidad la idea, la idea de todos es confundirnos. Por favor, le pido a alguien que me alumbre un poco y me, me haga entender qué tan fuera de lugar estoy. Muchas gracias. Gracias, Julio. Doctor Franceschi. Bien. Este, ¿Esta es la última intervención entonces, Johanna? Sí. Bueno. Amigo que intervino antes, no, no el último, sino... José. José. Dice cosas muy, muy serias, muy sólidas. ¿entiendes? Falta ver si efectivamente el curso, los acontecimientos le acompaña en sus reflexiones porque hay algunos pronósticos que deberán cumplirse previamente ¿no? para poder decir que tenía que tenía perfecta razón en su premonición. Por lo, por lo pronto son premoniciones, datos de una realidad hipotética posible, etcétera pero que falta verificarla. ¿sí? Ahora bien, la, la tesis de que ¿Esto ya está repartido? Bueno, sí, efectivamente, Estados Unidos tiene un papel predominante en el hemisferio americano, pero esto eh, es como un poco más mediado, le diría yo. Si usted se va a la cifra de comercio exterior, hasta del más pro yanqui de los países que era China, usted va a conseguir una fuerte penetración china. Si se va al innegable papel de, del derechista... Bolsonaro, usted va a conseguir una presencia activa de China y de Rusia en su diplomacia al punto que juega neutro en la cuestión de Ucrania. Si usted revisa las estadísticas de todas las... incluyendo la Argentina, de muchos países de América, incluyendo México también, usted va a, comenzar, usted va a conseguir un florecimiento cada vez mayor de, la, de intereses chinos. De forma tal que esto de pronosticar un, un círculo cerrado en torno a interés americano, sabiendo que Estados Unidos ha perdido la, la batalla comercial con, con, con China, incluyendo el continente, bueno, eso no excluye que todavía haya fuertes oposiciones en materia de mercado, en materia de control de mercado o de control de inversiones, etcétera, Porque en última instancia... Es los índices bursátiles que se pueden, o los índices de la actividad bancaria y el manejo de la deuda, etcétera, donde pueden encontrarse los índices de una mayor o menor presencia de intereses de Wall Street en, en nuestros países, ¿no? Pero es un hecho que China se abrió paso, y no tanto Rusia, pero sí en el continente africano, por ejemplo, Rusia tiene, eh, comparte con China la hegemonía completa de África. Fíjense ustedes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un mundo multipolar donde efectivamente el amigo José tiene razón de que a nosotros nos tocó el lado yanqui, pero aunque nos haya tocado el lado yanqui, hay una disputa comercial que felizmente existe, porque podemos tener distintas ofertas. La tragedia nuestra como venezolanos es que ya también agotamos esas ofertas. La estafa del fondo chino y la, la, el papel de recipientario de chatarra militar que nos endeudó hasta los tuétanos con Rusia, eh, más en la característica penosa de ser un país cliente de un estado totalitario, minúsculo y ruidoso como, como Cuba, y, o como beligerante y belicoso como Irán, bueno, ya presagia que tenemos la peor de la suerte posible. Porque a pesar de las inversiones que puedan hacerse en Venezuela eh, comprando o vendiendo algunas cosas de, del remate de la, de la propiedad venezolana, este, bueno, no deja de ser cierto que los índices de nuestra economía deben ser la cuarta o quinta parte de lo que fueron hace 20 años. Y efectivamente puede... Yo no soy de los que va a negar la realidad de que algo ha cambiado. Algo ha cambiado porque en definitivamente no hallaban que más robar estos sujetos impresentables, estos antisociales que dirigen al Estado y que hace rato se convirtieron en una, en una cancerígena presencia en las finanzas públicas, en las finanzas la finanza privadas y en y el tema de la propiedad, que fueron usurpando, porque son ellos parte de la nueva burguesía, la burguesía roja, que busca hacerse un espacio cada vez mayor. Este, los que mejor entendieron esto fueron los, los burgueses de Venezuela que sacaron a tiempo surreales reales Estados Unidos en los años 70 y 80, y ya vieron de cerca que venía un fenómeno de sustitución social con esa burguesía roja que pretendía ocupar su lugar y los dejaron estar, le facilitaron ministros y le facilitaron eh, cultores de la, de, del capitalismo a la chavista, como son estos señores de los bolichicos y boliburgueses de la gran banca en extinción en Venezuela, y terminaron siendo los asociados del chavismo en la en la suerte de la expoliación masiva de los intereses, de los recursos venezolanos. Ahora, efectivamente, podemos tener el peor de los destinos, porque se ha sumado pues, la vorágine de un Estados Unidos arrinconado con la vorágine social de una casa de, de, de vampiros allí, amponibles del chavismo, que, bueno, se han repartido, la, la, la en la desgracia nacional se han repartido lo que queda del país. Este, no por azar, Julek es un hombre tan importante en Venezuela, o el tren de Aragua es una fuerza motriz pues, de la economía nacional. Este, al igual título que cualquiera mayorista de, de coche o de, de, de mercado de coche, quiero decir, o de algún nostálgico de la industrialización que monte algún taller allí de reparaciones pero el país hace rato fue diezmado y su élite fue sustituida por una élite aún más depredadora de la que existía ojalá que reservas en ese capitalismo venezolano para pensar en una, re en una recuperación aunque sea lenta en los próximos 10-20 años que permita imaginar, satisfacer por lo menos las necesidades básicas de la, de la gran mayoría de los venezolanos, hoy sometidos a la, a la sobrevivencia. Este, si pensamos que un profesor universitario que ganaba 1.500, 2.000 dólares está en los 200 dólares ahorita, más o menos la realidad de la que tenemos que partir para imaginarnos futuro medido en dólares que nos tiene ahora en los sótanos de la economía mundial y que eso no cuenta por supuesto para la élite chavista o la élite de la boliburguesía y de los bolichicos que han amasado fortunas de corruptos pues como son su naturaleza como es su naturaleza para que no, no nos fijemos en ello a la hora de, de calibrar nuestra potencialidad y nuestra riqueza somos un país con una profunda división social de una red parásita y de descomunales privilegios de la élite gobernante y de la élite asociada en la economía y de una masa, de una masa enorme de desheredados y de arruinados por la gestión del chavismo y de 5 o 6 millones de emigrados que van dando tumbos por allí, soñando con el país que perdieron y que difícilmente podrán recuperar a no ser eh, con una o dos generaciones de, de lento y trabajoso pero mis amigos será hasta una próxima oportunidad que sigamos con esta conversación También gracias doctor pero se le está olvidando responderle a Julio el último con respecto a lo de cómo es posible que Bukele apoye a, a Morales de Bolivia, y este, en contra de Maduro. Bueno, hombre, que se lo pregunte a Bukele, pues yo no, no tengo manera de responder por la psique individual del señor Bukele. Es, <risa> es un líder un poco este, exótico, él tiene sus propias ideas, tiene cosas muy correctas, y, y me imagino que no pocas locuras. Y entonces, en, eh, a, a todas estas, se trata del presidente del país más chiquito del continente. Mm. De, de, de, de, de, ha logrado un milagro, que es que le pare y mucho. <ríe> ha logrado milagro, eso sí hay que reconocérselo. Lo que pasa es que, por, por lo menos de mi parte, doctor, nada más cuando inició la presidencia, estar al lado de Voluntad Popular y con... Con estos personajes, pues obviamente uno tenía muchísimo sensibilismo porque lamentablemente es algo que no nos representa como es el Esther Toledo. Pero, pero eso, nada más con que haya parado la criminalidad donde no ha habido un asesinato en tres meses y, y, y hace unas semanas que hubo uno, de una vez mandó todo, toda su, todos sus militares justamente para... Eh, atrapar a, a las personas responsables. Esas cosas, lo importante aquí es que se haga el trabajo porque para eso fue elegido. Sí, hay una voluntad de resolver el problema y eso es muy meritorio, eso es muy escaso en América. Así este, es. Ya eh, no podrás negarme que si me preguntas a quién prefiero usted, si a Maduro o a Bukele, prefiero un millón, un millón a uno a Bukele que a Maduro. Este, pero acuérdate que es una, una una ¿cómo se llama? un símbolo de, de presidente que ojalá pudiéramos tener mucho pero que ya tiene detractores y no, no, no faltará quien diga que es un autócrata que, que la constitución la, la, la, la anuló, etcétera, etcétera pero sigue pareciéndome bien incluyendo sus abusos relativos este, no sé los considero un mal menor comparado con las soluciones al gran problema de la inseguridad que ha, que ha solventado. Yo creo que Voluntad Popular no debe tener mucho que ver allí porque no había nada que robar, entonces no, no, no, no los habrá permitido, no, no habrá permitido que saquen eh, en el entorno de Bukele estos personajes de Voluntad Popular. Yo creo que la influencia debe ser nula o cercana a nula. Bueno, Johanna, un abrazo y hasta pronto todos nuestros oyentes. Les agradezco mucho que hayan estado allí. Uno, dos, tres, cuatro. Si sí, estaba sacando la cuenta de las decenas de personas que había. Será hasta una próxima oportunidad que nos volvamos a encontrar entonces. Hasta pronto. Muchísimas gracias, doctor. Dios lo bendiga. Como dice el doctor Álvaro, no sé si el doctor Álvaro nos está escuchando porque él es el que debe cerrar el space. Él siempre nos dice buen apetito a quien ya comió pero buen provecho para quienes no lo han hecho o lo van a hacer en los próximos minutos. Así que, doctor Álvaro, le pedimos, yo sé que él está manejando, pero le pedimos que por favor cierre el espacio. Cuídense mucho a todos y miren, los invitamos porque hoy, aunque es panorama político y el panorama político es de dialéctica de imperios, de Estado y geopolítica mundial, tiene mucho que ver con Venezuela el día de hoy. Así que los esperamos esta noche en Repúblicos TV.